¿Qué pasa con Pitruenos? ¡Con Pitruenas! Bienvenidos una vez más a Pokémon Let's Go Loke, y bienvenidos chicos a esta pedazo de serie. En el día de ayer conseguimos la octava medalla que fue un pepinote de los gordos, combate contra Giovanni contra su Mega Mewtwo y Oscuro, que si no habéis visto podéis ir a verlo, tenéis en el canal. Y... También fuimos aquí a capturar unos cuantos Pokémoncillos, entre ellos a Zapdos, que era Pokémon de evento, y por supuesto podíamos capturarlo. Pero hoy ya no vamos a capturar, o al menos, o al menos no de momento. Lo que vamos a hacer es ir. A, a por el combate contra Copyright y hacia la liga Pokémon Así que voy a usar una cuerda huida que supongo que tendré por aquí en algún lado Aquí, de hecho, justo aquí, perfecto Cuerda huida, me pongo los cascos y vamos a darle caña, compañeros Vamos allá, ruta 10 A ver, tenemos que volar a Ciudad Verde, si no me equivoco Uy, eh, Eevee está con ganas de juerga, pero no ha combatido en toda la serie eh, Técnicas secretas, perfecto, surca cielos Ok, pues vámonos rápido y corriendo Y ahora sí que sí, se viene lo gordo, chicos Se viene la liga Pokémon Por cierto, se está filtrando todo lo de Pokémon Espada y Pokémon Escudo No estoy haciendo vídeos porque yo no quiero comerme los spoilers Lo he dicho por Twitter, seguidme en Twitter Cabrones que no me siguen y Peter Seguidme en Twitter, eh, lo tenéis en la descripción por si queréis eh, seguirme Mm, no, no quiero comerme los spoilers. Me apetece jugarlo en directo. Así que solo me he comido un spoiler que es básicamente los starters. ¿Vale? Los starters sí que... Espérate, he curado. ¿He curado? No, no he curado. Vale, sí, vamos a curar. Obviamente que es, es más que necesario. Eh, solo me he comido un spoiler que son los starters. Las evoluciones de los starters. Que sí que me interesaba bastante. O sea, es que ese, ese spoiler, joder, ese spoiler me lo quería comer. Quería ver cómo eran antes de tomar la decisión de qué starter elegir. Voy a dar mi opinión, ¿vale? Por si alguien no quiere oírla, eh, podéis parar el vídeo aquí y avanzar. Eh, voy a dar mi opinión. Me gustan. Me gustan casi todos. Es decir, dos de tres me gustan. Hay uno que no me gusta nada, que es el de planta. No me gusta nada. Tendré que verle en acción, tendré que verle en el juego. Tendré que valorar otras cosas, pero como tal, la evolución de Kruki, mal. Las otras dos me gustan más o menos por igual. Las dos me parecen bastante guays. Eh... Y ya está, no creo que tenga mucho más que decir porque no quiero hacer spoiler a nadie Así que, bueno, simplemente es que sepáis que me gustan Que no sé cuál elegir entre Sobel y Scorbunny, pero elegiremos uno de esos dos O los dos, ¿vale? Ya veremos por qué me decido, ¿vale? Porque a lo mejor me cojo a los dos, consigo que alguien me lo pase Y tenemos dos starters y a tomar por saco eh, Me encanta hacer eso, me encanta jugar con varios starters, ¿vale? Eso lo he hecho toda mi vida con los juegos de Pokémon Desde la tercera generación, que los tres starters me encantaban, quería tenerlos a todos Así que puede que hagamos eso, justamente eso A ver, eh, se viene combate contra Copy, ¿vale? Eh, vamos a hacerlo de siempre Rupe pone las trampas rocas y el resto siguen luchando como, como siempre, vamos, como siempre Lo que me da un poco de, de rabia es que Albi no haya evolucionado Me gustaría que evolucionase al menos hoy, hoy o mañana como tarde, ¿vale? Si no evoluciona hoy, intentamos, le subo un nivel, es en el 55, ¿Verdad? Creo que es en el 55. Espero no equivocarme. Vamos para allá, hermanos. Ahí está. Copy. eco. Vamos con ello, chicos. Hola, hermano. Hola, compitrueno. A ver, ¿qué me te Estaba buscando para contarte que yo también tengo la medalla Tierra. Uh, ya podemos ir a la Liga Pokémon. He oído que los del alto mando tienen una fuerza que tira para atrás, pero tenemos que ir. ¿Tú también tú te ves preparado, Eco. Venga, muéstrame cómo están tus Pokémon. ¡Vamos allá, chicos! Primer combate del día. Combatazo contra Copy. Combatazo contra el rival. Miedo tengo. Miedo tengo... Y, y, y, y a ver, ¿qué pasa, señor? Copy 6 Pokémon Que me sacas Onix ¿Onix? ¿No hemos visto un Onix? ¡Onix de cristal! ¡Es un Onix de cristal! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, chavales! Me flipa, me flipa 10 de 10, es 10 de 10 ¡Brutal! ¡Onix tiene un Onix! <risa> ¿Qué, qué, ¡Qué pasada, qué pasada! Me encanta, me flipa, me enamora me encanta, quiero uno, quiero uno Trampas rocas, ahí está, lo metemos, protección Perfecto, porque te comes Esas trampas rocas sin siquiera Atacarme, que eso está bastante bien Tengo aquí una, una Coca-Cola para el capítulo Para que se me haga más dinámico, hermanos Y ahora Vamos a ir con Onda Ignio tiene poca defensa especial, así que yo creo que doble filo... Uh, cuidado, cuidado Rupe, lo aguantamos con el nepe, soy tipo acero, onda ignia que es de cristal hermano, es de cristal No, no es de cristal, no, no se funde, no es muy eficaz Vale, entonces el fuego es poco eficaz, debe ser tipo agua o algo de eso a lo mejor Vamos a probar con Tala adeladora Retira, retira ahora, pero, pero ¿qué ella es esta hermanos? Cloyster, cloister vale, vale, Cloyster es bien, es bien, es bien, vamos allá taladradora, iba a decir, parrocas no, taladradora y está le golpea y es muy eficaz. Vale, ¿qué tipo era Cloyster? Me suena que era tipo psíquico o algo así porque murió de un el nuestro murió de un de un triturar, entonces me suena eso, pero también era algún otro tipo. Vamos a seguir con taladradora que es muy eficaz. Deslumbrar, uh, eso no me gusta, compañero, me paraliza. No me gusta un pelo eso, ¿eh? Taladradora Ahí está. Podría hacerle un crítico. No sé. Se me ocurre. Por eso de que se supone que ladrador hace muchos críticos. <coughs> Tinieblas. Vale. Me quita 57 pesos. No es problema. No es problema. No es problema. Estoy paralizado. Mucho cuidado con esto, ¿eh? Hay que intentar matar a este Cloister antes... Antes... De que pase el siguiente Pokémon. Porque... A ver si me explico. Porque no quiero estar paralizado contra otro Pokémon que puede hacer algo bastante duro. Ahí está, esa tala veladora. ¡Golpea! ¡Crítico! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! Vencemos a Cloyster. Perfecto, bien. Rupe ha hecho bastante, ha hecho más que bastante. Ha debilitado a Onix. Que de hecho va a morir de las trampas rocas, ¿no? Estaba bastante jodido. Raidon, Raidon, cuidado con Raidon. Vamos con Albi mí me da bastante seguridad A ver si evoluciona hoy, chicos A ver si conseguimos que evolucione Voy a ver un poco de eco cola, Buah, me flipa la Coca-Cola Tuve una época, chicos Yo tuve una época de beber Coca-Cola O sea, era una enfermedad, ¿eh? O sea, aquello aquello era una locura Es verdad que la Coca-Cola es adictiva Pero... no sé, tanto como... Es que bebía mucha, ¿eh? Bebía mucha ¡Ah, estás a fuerza un arpó <risa> Leventamos a Raidon con un ataque por Stab Y ahí está, un Pokémon menos ¿Cuántos llevamos? Llevamos dos y medio dos y medio Steve sube al 54, a ver si evoluciona alguno Perdón, Albi, Albi, alguno no Porque eso no puede Albi no. Quiero aprender fortaleza, me cago en Sampito Pato No quiero fortaleza, continuamos Onix, vale, vuelve Onix, que va a morir, ¿no? Onix va a morir o no O tenía bastante más vida de lo que yo pienso Ya no me acuerdo cuánta vida le quedaba a este Onix Ahí está Onix. Ah, pues sí. Sí que le quedaba vida. Vale, a ver, Onix. Onix. Fuerza lunar. Tienes poca defensa especial, hermano. Bueno, claro. Claro, se me olvidaba esto. Lo que os decía de la Coca-Cola. Es que yo tenía un colega, ¿vale? Tenía un colega que le flipaba la Coca-Cola. Y se apellidaba Colomé, ¿vale? Y le llamábamos. De Colomé le llamábamos Colo. Y como le encantaba la Coca-Cola, le llamábamos Coca-Cola. Y era. Era la polla, tío, porque tenía un vicio a la Coca-Cola. ¡Pau! Otro Pokémon al que es muy eficaz la Fuerza Lunar. El, el tipo Ada está OP, ¿eh? Está OP. Pues le llamábamos Coca-Cola y era bastante gracioso. Y ese tío sí que era adicto a la Coca-Cola. De hecho, tuvo que tuvo que dejar de tomarla nivel nivel mal. Nivel que tenía... Es que me acuerdo una vez que nos pasó una foto, tío, de... Era su, su ordenador, su escritorio, lleno de Coca-Colas es que no podía ver la pantalla del ordenador porque tapaba todo. O sea, increíble, increíble. Eso era en una semana, en una semana. Increíble. Vale, eh, ¿quiere aprender Ascuas en serio? Tengo onda Igne, ¿quieres aprender Ascuas? Sebastián, hermano, no es el momento. No es el momento. Vale, le, llevamos tres Pokémonazos. Tres Pokémonazos. CharlieSugar54 quiere aprender Cantuelado. Bueno, Canto helado. Es por Stab. Es por Stab. Y con prioridad. Pero no te dirás que me hace mucha gracia, ¿eh? me gusta más el set que tenemos Además, si me revolucionamos somos tipo fuego Se quita el tipo hielo pie... nah, No me interesa, no me interesa No me interesa, compañeros Conservamos, ahí está Y me sacas un poligruaz Pues seguimos Es tipo dragón Dragonada, ¿no? ¡Ya tuvimos a Carlitos! ¡Carlitos, hermano! ¡Ahora sí que me acuerdo de ti! Se viene el Fuerza Lunar contra Poliwrath y le debería quitar bastante. No creo que lo mate, pero al menos más de la mitad de lo que tiene Sí, ¡Claro que sí! ¡Oh, mamá! Se está haciendo bastante sencillo el combate, ¿eh? En comparación con... con evita el movimiento, el poder del amor del starter, Fuerza Lunar y Poliwrath, hermano, trueno. Ahora ya no. Ahora ya... Ahora ya algo me dice que no lo ha esquivado, ese trueno se lo come y no me quita mucho. Fuerza Lunar y Polirurat debilitado. Le quedan dos. Uno es una Mega, ¿vale? Uno es una Mega y el otro es otro. <ríe> otro cualquiera, ¿vale? Puede ser Mega también. Nunca se sabe. Vamos a ver, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Big Tribel, ¿vale? Big Tribel, Big Tribel, teníamos un Big Tribel. Era tipo Tierra Lucha también, me parece, igual que Steve. Así que vamos con Saúl, que tiene Mega agotar, ¿verdad? Eso es, perfecto Perfecto, hermanos, perfecto Tenemos un equipazo De pelotas, es que me encanta mi equipo Starmy, qué bonito es mi madre mía Es de mis Pokémon favoritos de primera generación Probablemente Ahora mismo estoy un poco dudoso, pero Mi Pokémon favorito de primera generación seguramente O sea, es que es brutal, brutal Ninetales me gusta mucho también eh, Dragonair me gusta mucho también pero. Oh, ¡Ahí está! ¡Le quita! ¡Le quita mucha vida anulación! Hmm. ¡Hijo de cerdo! ¡Hijo de cerdo! ¡Me quita anula! ¡Me agotar! ¡Vale, pues vamos con cantuelado! Es muy eficaz también. Así que hay que vas. Cantuelado tiene prioridad, pero ya era más rápido. Se golpea y no lo mato. ¡Polvo veneno! ¡Que no me afecta porque soy tipo planta! Repetimos ese cantuelado y Big Tribel. ¡Poción máxima! ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo! Ha curado a su Big Tribel. Vale, no pasa nada. No pasa nada Vamos a tirar de, de Fuerza Lunar Que creo que también es muy eficaz Porque es tipo lucha Estoy retrasado Estoy retrasado Ahí está ese Fuerza Lunaroto Podría haber hecho otra vez Ahora que lo pienso Porque está atascado en polvo veneno Pero da igual Anulación Obviamente falla No tiene golpes No tiene nada para golpear ¿En serio este Pokémon? Ahí está Fuercita Lunar Y lo siento amigo Vas a morir Perfecto Le queda la Mega chicos Que sea una Mega fácil Un Mega Vidril te lo compro Que Vidril es como así Bastante débil y yo creo que es un buen Pokémon para Para enfrentarnos hoy ¿Saúl sube a nivel 54? ¿Aprende algo? Creo que sí, Furia oh. Saúl hermano esto no lo... Yo no quiero Furia hermano, no quiero Furia ¿Y quién más? ¡Al visual 54 Le queda uno para evolucionar, no. creo creo Quiere aprender látigo de cepa, no No quiero látigos cepa Perfecto, quiere sacar a Gyarados Mega Gyarados Vale, voy a seguir, vamos a seguir a ver Cuidado con este Gyarados, vale Estaría guay que hiciera alguna cosa Algún ataque de mierda para poder hacerle otra vez ¿Vale? Tengámoslo en cuenta Vamos, a, vamos con Mega Agotar, que es el ataque por stab Contra este poderoso Poderosoto Vamos a ver, Mega Guiado Shiny Cuidadito, que es bastante bonito ¿eh? Es muy bonito, ese Mega Agotar Que entra muy fresco y le quita una mierda Pero una mierda muy poco Conversión Ok, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Ha cambiado a tipo veneno Vale, pues eh, lo siento, hermano Pero otra vez Vas a tener que convertirte a otra cosa O algo, no sé, no sé qué, qué hace conversión exactamente Tiene que convertir Claro, se convierte a tipo veneno y ya está ¿Y ahora yo qué hago? Porque con tipo veneno no puedo hacer nada Vamos con Steve y Hueso Meran Yo creo Vamos a ello, chicos Agua Tierra Antes he dicho que era Tierra Lucha No era Es Agua Tierra Es verdad me, me he equivocado de tipos Esto Algo se me Algún cable se me ha equivocado por ahí Vale Ahí está Usa Conversión Obviamente Porque está atrapado en otra vez No puede hacer otra cosa Hueso Merán Muy fresquito Que se viene Y Primer golpe No lo mato No lo mato de dos golpes No lo mato de dos golpes Crítico además Ahí está Conversión Ya no sufre los efectos de otra vez Pero soy más rápido Así que Escaldar Y debería morir Ahí está ¡Uh! Combatazo, chicos. Combatazo contra Giardos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! 10 de 10. Se merece un like, ¿eh? Se merece un super like de compitrón. Apretar ese botón como si no hubiera un mañana, joder. Estamos creciendo un poco últimamente. Fíjate lo que te digo. Un poco, un poco. No mucho, pero un poco. Constricción. Paso. Paso. Fuera constricción. Adiós. Suficiente has tenido por ahí, ¿eh? Una buena paliza que te he dado, chaval. Para que vuelvas. Si te digo la verdad, desde pequeño he sentido que tenía que cuidar de ti. Perdona, perdona, hermano. Pero lo de entrenar Pokémon siempre se te ha dado mejor. Tienes un don natural. Gracias. Nunca había sentido esta extraña mezcla de frustración y afán de superación. Aunque esa sea precisamente la salsa de esto de entrenar y combatir con Pokémon, ¿no? En cualquier caso, que sepas que sigo a, a negándome a reconocer la derrota. Claro que sí, porque todavía queda un combate, hermano. Te parecerá una tontería, pero deja que sea yo quien afronte primero este reto. Uh, se va por la Liga Pokémon, compañeros. Vale, ya sabéis quién es el, el último al que habrá que enfrentarse en esta... En esta... En esta parte del juego, básicamente. En la Liga Pokémon. Vale, vamos a curar. Porque no sé si puedo curar... No sé si puedo curar antes de llegar a la Liga Pokémon. Así que vamos a curar rápidamente... Y vamos a hacer todo eso de las medallas, toda esa historia, que ahora creo que, si no recuerdo mal, creo que hay que validar una medalla tras otra, en plan... Primero una, luego otra, y luego otra, y así hasta el fin de los días. Que como son pocas, ¿eh? Como son pocas, ¿eh, Pokémon? ¿En qué día elegisteis ocho? eh Bueno, eh, hubo, un, hubo un rumor, oh, o no, no fue un rumor, fue una verdadera filtración como de que había 17 medallas en 18... ¿Cuántas no había en Pokémon Espada y Escudo? No me acuerdo Pero decían que había mogollón de medallas Y realmente hay como una liga menor una... No sé qué coño es eso Pero estoy deseando averiguarlo, estoy deseando jugar a... Tengo unas ganas de Pokémon Espada y Pokémon Escudo Que yo creo que... Es que estoy flipando, la verdad Tengo unas ganas de locos Por cierto, lo voy a jugar, lo voy a jugar en directo Y como no voy a poner Layout Vamos a ver, voy a poner Layout o A lo mejor pongo Layout, pero no voy a poner a los Pokémon, ¿vale? Porque no tengo, no tengo forma de poner a los Pokémon en directo Y creo que no tiene sentido Así que pondré un Layout X, yo creo, o sin layout Y pongo mi cámara en una esquina, pero tampoco No me gusta que se corte parte del juego, de hecho ¡Oh! oh ¡Mewtwo! <ríe> ¡Mewtwo oscuro, chaval! M ¡Qué guapo! Está aquí en la ruta 1 Y no lo vimos el primer día, ¡qué canteo! ¡Qué canteo! ¡Qué guapo! ¡Ah! Me deja un objeto Da igual, da igual, no lo quiero No lo quiero, joder, muto oscuro Así de repente, ¿por qué? ¿Por qué? <ríe> Madre mía, ok, vale, es por aquí, ¿no? ¡Hola! ¡Hola! Tengo que madilar cada medalla, ¿verdad? Por aquí se lo puede pasar los entrenadores más fuertes. ¡Anda, que ven mis ojos la medalla roca! Uf. Sí, chicos, tenemos que ir uno a uno. Esto es ruta nueva, ¿eh? Esto es ruta nueva. Ruta 23. Pero no sé si aquí podemos capturar, ¿vale? Igual hay Pokémon. Me suena que hay Pokémon, pero no me acuerdo. ¿Solo se permite la entrada a quienes hayan desmontado la medalla cascada? Vale, sí. Medalla cascada. Milagro. Si no. Esa medalla. Ganar esa medalla fue. El, el, el punto de inflexión del Loki. O sea, si esa medalla. La teníamos que haber perdido La teníamos que haber perdido Porque fue increíble O sea, fue brutal La suerte que tuvimos ahí Madre mía Medalla arcoiris, perfecto Estoy viendo un objeto Ahí arriba a la izquierda Veremos qué es Aquí hay Pokémon, chicos Aquí hay Pokémon Primer Pokémon De la ruta 23 Que es Ni más Ni menos Que Whiddle Whiddle Shiny ¿En serio? ¿Really niga. Bueno, pues un Wither pues, pues ok, ¿sabes? No está mal así para terminar Como... Bueno, queda en la calle Victoria también, ¿vale? Así que tranquilos ¡Tranquilos! Todavía podemos conseguir algún Pokémon decente A ver, Widel, Captúrate uno Ahí está, genialítico Captúrate, hermano Es un puto Widel. Te voy a capturar por los loles Y por ver qué tipo es, básicamente Pero tampoco me interesa mucho Ese Wither atrapadoto Y a ver... Le voy a poner un mote. Hombre, claro que sí. Como está mandado. Como está mandado. No sé qué he hecho con mi móvil. Para Paujar los motes, la verdad. No sé qué coño he hecho. Ah, está aquí. Perfecto. Perfecto. Tipo psico normal. Ok. Ok. Qué combinación más rara. Y. Y ya está. Perfecto. Pues nada, tenemos un, un Widdle, ahora, ahora le pongo un mote, ¿vale? Tres vallas piña doradas. ¡Guau! Wow. ¡Wow! Vale, eh, voy a poner el mote Venga, sí, vamos a hacerlo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no, chicos? ¿Por qué? ¿Por qué no? Caja de Pokémon Nos vamos... A ver, hola, ahí está Se queda como buget También capturamos a Golem y a Saida Que no les puse mote La verdad es que soy un poco... Un poco retarded De hecho voy a poner motes, chicos ¿Por qué? ¿Por qué es el momento de poner motes? A ver, dame un segundito Aquí estamos... Y... Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Últimos comentarios que tenemos por aquí eh... Aquí alguien me dijo que quería un mote, no me acuerdo Aquí está Bruno, Sarro, Taure Me contó su equipo ideal, que es una puta pasada Blastoise, Vidril, Raihon, Aerodactyl, Gengar y Magneton Así que a este le voy a poner el mote de Wither Porque ya que en su equipo está Vidril Pues claro que sí, hermano Señor Bruno, Sarro, Tauré Le voy a poner Bruno Con Bruno yo creo que está bien, ¿no? Le ponemos... Eh, a ver, eh, cambiar mote Brunote, Brunote es un Shiny, eh Ojo, eh, poco se habla, porque si muere alguno, puede que sea uno de los grandes Pokémon candidatos a entrar en el equipo, porque un Vidril, oye, ni tan mal un Vidril, eh, tampoco le hago ascos o a un Vidril tipo psíquico normal, ojo Vale, también tenemos a Rupe No, a Rupe ya, ya, ya le puse, vale, perfecto Saúl también lo tenemos en el equipo, eh, Ishtar Ishtar me comentó que cómo había conseguido hacer un Shiny Lock Y, y le contesté, le contesté Sí, le contesté, vale <risa> No me acuerdo si le había contestado Le vamos a poner el mote de este golem Al señor Ishtar Me mola el nombre La verdad que está bastante guapo A ver, aquí Ishtar S-H Esto de no poder escribir con, con un teclado táctil me, me, me revienta, hermanos Ahí está Y por último, el Sidak tampoco Shiny Se lo vamos a dar al señor Yago Diego Martínez Yago que me comentó hace muchísimo, la verdad. Pero bueno, se lo ponemos. No sé si los usaré estos Pokémon, ¿eh? Ya os aviso, o sea, os pongo el mote. Si no los uso, no os preocupéis, que en Pokémon Espada y Escudo voy a poner motes también. Y os lleváis los motes de, de, del Pokémon que queráis. Ahí está. Yago se lleva el mote de nuestro Nuestro nuestro Pokémoncillo Top Timmy. Vale, pues vamos a surcar el agua. Y ahora sí. Ya vamos por el minuto 20 de vídeo. ¿En serio? Nos queda... Nos queda... ¡Oh! ¡Un Sandla Shiny! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Como hubiera molado, tío. Como hubiera molado. ¡Qué putada! Un Shamblass me habría encantado, pero encantado, ¿eh? A ver, aquí tenemos otra Pokebolcilla que sea bueno con una hiperpoción. ¡No! ¡No quiero vayas, tío! ¡No quiero vayas! Vamos a dejarlo cuando lleguemos a, a la Calle Victoria y así mañana capturamos en la Calle Victoria y terminamos la Calle Victoria, básicamente. ya Pantano. ¡Hombre, que si la tengo, chaval! ¡Ea! Pues continúa, venga. ¡Arre que no arre! Estamos aquí, Growlithe, Shiny, tío. Pedazo de Pokémon que hay por aquí, me cago en mi vida, igual tortles. A ver, Growlithe, no me toques la moral, hermano. No me toques la moral, escapamos, claro que sí. Vale, vamos aquí, que esto ya es la última, ¿no? ¿Puede ser? No, medalla volcán, todavía queda una más. Seguro que me estoy dejando objetos, ¿vale? Pero creo que aquí no hay. Aquí no hay. ¿Cómo se llaman? Pociones ni nada por el estilo, así que pff, sin problema. Esta es la medalla tierra, que la tenemos, claro que sí. Y podemos entrar en la Calle Victoria No voy a entrar, lo terminamos mañana Espero que os haya encantado este pedazo de capítulo Chicos, pulsad ese botón Como si no hubiera un mañana, dejar un like Un super like y nos vemos en el próximo capítulo Ojo que se viene Calle Victoria Y Liga Pokémon, nos quedan nada más que 3 O 4 capítulos, no sé, 2 o 2 O 2, no sé, ya veremos Para terminar esta serie que estoy deseándolo Pero vamos, pero vamos, así que nada más chicos Chao, chao